Hoy en Farmacias.com te presentamos Gold Collagen Forte, un nutricosmético para reducir la extremidad de las de arrugas y mejorar la hidratación y elasticidad de la piel. Este complemento alimenticio ayuda a conseguir un aspecto más joven de la piel, mantiene la piel elástrica brillante e hidratada, ayuda a prevenir la aparición de arrugas y suaviza las existentes. Tomando una vez al día conseguirás mantener la elasticidad de tu piel, siendo un complemento ideal a tu rutina cosmética diaria. Gol Collagen Forte tiene los siguientes beneficios: protege contra el hecho oxidativo, promueve la creación de colágeno natural, reduce la apariencia de las arrugas más profundas, ayuda a fortalecer el cabello y la uña, mejora la elasticidad y firmeza de la piel. Péptidos de colágeno bioactivos estimulan la formación del colágeno natural para una piel más firme y tersa. Ácido hialurónico potencia la hidratación de la piel. Además, contiene una gran variedad de nutrientes, como vitaminas C, E, D, B6, biotina, cobre y zinc. Se recomienda tomar un vial al día con el estómago vacío, para una mayor absorción o durante las comidas si tiene un estómago sensible o con malestar. Asimismo, para piel más hidratada, un vial al día durante tres semanas. Piel más suave y lisa, un vial al día durante seis semanas. Piel firme, cuidada y bonita